¿Cómo saber si estás embarazada de un niño o de una niña? Cuando te enteras de que estás embarazada, una de las primeras cosas que te vienen a la cabeza es si será niño o niña. Si solo llevas unas semanas de embarazo, quizás sea demasiado pronto para saberlo, pero está claro que averiguar el sexo de tu bebé es uno de tus mayores sueños. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida nuevamente a tu canal de vida y estilo saludable. Hoy traigo para ti una información que seguramente no sabías pero que te puede ayudar bastante para saber. Cómo puedes saber si tu bebé es un niño o una niña. La llegada de un bebé siempre es emocionante y conocer su sexo es uno de los misterios más emocionantes. En este video te explicamos cómo puedes saber si tu bebé es un niño o una niña. Hay algunos signos que pueden ayudarte a saber si el bebé será niño o niña antes de que nazca. Los más comunes son la forma, la dirección, el tamaño y la posición de tu barriga, si sufres náuseas leves o constantes, si tu piel empieza a perder su brillo, si sufres acné, si tienes brillo de embarazada e incluso si la frecuencia cardíaca de tu bebé está por encima o por debajo de 140. Pero, ¿hasta qué punto son fiables estas creencias? Te explicamos con más detalle lo que dicen los mitos y la ciencia sobre si tu bebé es niño o niña. Mitos contra ciencia ¿Cómo saber si tu bebé es niño o niña? ¿Está científicamente demostrado que se puede saber el sexo del bebé por la forma y la dirección del vientre? ¿Y las náuseas que sientes? ¿La alta frecuencia cardíaca de tu bebé es una garantía de que tendrás una hermosa niña? A continuación, te damos las respuestas a estas y otras preguntas, para que no tengas ninguna duda. Mientras esperas a tu bebé, ya sea niño o niña. Es importante que te mimes y prepares tu cuerpo para el nacimiento. Masajear regularmente el periné durante el embarazo con aceite de masaje perineal. Te ayudará a evitar lesiones en esta zona. No olvides la crema de lactancia para hidratar tus pezones y prepararlos para la lactancia. Saber durante el embarazo si es niño o niña también significa que el bebé ha crecido hasta el punto de que ya se puede ver tu barriga. Recuerda utilizar regularmente crema antiestrías para fortalecer la piel y mantenerla elástica. A continuación, algunas de las señales que te orientarán acerca del sexo de tu bebé. La última es una de las más populares. Náuseas. Las madres de niñas son más propensas a sufrir náuseas en el primer trimestre y después. Un estudio de la Universidad de Columbia ha confirmado esta relación. Aunque los científicos que lo llevaron a cabo no tuvieron en cuenta las náuseas comunes que sufren muchas embarazadas, sino el caso específico de la hiperémesis gravídica, un estado extremo de náuseas y vómitos que a veces incluso requiere hospitalización. La forma del abdomen. Es un clásico, barriga redonda para las niñas, barriga o puntiaguda para los niños. Esta creencia, que generaciones de abuelas han fomentado en el imaginario colectivo, no tiene ninguna base científica. En realidad, la forma del vientre depende del cuerpo de la madre, pero también de la posición del bebé. ¿Qué te dice el espejo? Espejito, espejito, ¿quién es la embarazada más guapa del mundo? Según la sabiduría popular, es sin duda la que espera un bebé, porque estará radiante. Si, sí, por el contrario, te sientes sosa y aburrida y no te reconoces, es tu bebé quien te está quitando el brillo. Bello corporal. Se dice que las mujeres embarazadas que esperan un niño tienen más pelo, incluso en partes del cuerpo donde antes no lo había. ¿Es cierto que el cuerpo tiene que producir más testosterona para un embarazo masculino? ¿Hay algo de cierto en este mito? También se dice que un pelo más grueso y brillante es característico de un embarazo masculino. El latido del bebé. Una de las pocas maneras en que los médicos parecen poder confirmarlo es observando los latidos del corazón del bebé. Parece ser un niño si late menos de 140 veces por minuto y una niña si late más rápido. Sin embargo, hay otros factores, además del sexo, que pueden modificar la frecuencia cardíaca del bebé. En conclusión, antes de decorar la habitación del bebé y gastar tus ahorros en ropa rosa o azul, es mejor esperar a la ecografía.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 Que le daremos contestación lo más pronto posible. Te esperamos en el siguiente video.